Antes de comenzar con el video quiero agradecer a los tres miembros del canal Felipe Allende Mayorga, Oskinasa y Club de Autos 866. Muchas gracias. El sol puede ser capaz de darnos grandes poderes. Hoy hablaremos sobre los 10 poderes que nos puede dar el sol. Número 1. El sol nos puede otorgar un poder muy peculiar, que es el de convertir nuestro cuerpo literalmente en energía solar, inmune al fuego y al calor. Con esta habilidad seremos capaces de desvanecer nuestro cuerpo cada vez que lo necesitemos. Podremos instalarnos en forma de energía en el sol para recargar energía. Número 2. Otro poder que te dará el sol es que ya no necesitarás alimentarte de ninguna comida o agua, ya que el sol proporcionará una gran cantidad de energía extrema que te dará una energía increíble, con la cual ya no tendrás hambre, además tu cuerpo tendrá tanta energía que ya no tendrás que dormir. Número 3 Tendrás piroquinesis, podrás controlar todos los elementos del fuego, además podrás hacer bolas de fuego con tus manos, también podrás disparar fuego por medio de tu boca, número 4 al obtener los poderes del sol también obtendrás una gran longevidad, así que podrás vivir millones de años, número 5 podrás crear nuevos planetas al tener la energía del sol podrás tener el poder y la capacidad para fabricar nuevos planetas, así como también podrás crear nuevos soles y estrellas, para crear un planeta o sol deberás utilizar tus manos e irlo formando con la energía solar, Número 6. El sol te brindará un conocimiento e inteligencia muy alta, así que tendrás un gran conocimiento sobre el universo, sobre cómo funcionan las galaxias y la materia, así que podrás tener acceso a grandes secretos que oculta el cosmos. Número 7. Podrás respirar en el espacio. Serás capaz de respirar en el espacio y en cualquier planeta al que vayas. Número 8. Tendrás telepatía. En tu cuerpo habrá tanta energía y poder que podrás mandar mensajes a otras personas y podrán ser escuchados como si les estuvieras hablando, pero obviamente sin usar tu boca. Número 9. Podrás moverte a una gran velocidad. Tendrás una super velocidad muy parecida a la de la luz o el sonido. Número 10. Al tener energía solar en tu cuerpo, esto te permitirá controlar toda la electricidad y energía que hay en el mundo, o sea que podrás incluso causar un apagón en todo el mundo y dejar a todo el planeta sin energía. Amigos, y antes de finalizar este video, les pido por favor que me sigan en mi cuenta de TikTok. Se las voy a dejar aquí en un comentario fijado y también si puedo en la descripción del video. Recuerden, el link va a estar en un comentario fijado. Eh, en esa cuenta de TikTok estamos subiendo muchos videos eh, diferentes a los que estamos subiendo aquí en YouTube. Ya sabes, sígueme en TikTok y muchas gracias.